Hola Francia, ¿cómo estás? Hola España. ¿Te voy a hacer la vida en España? ¡No! Tengo que pensar para hacer toda la guerra. No me vas a ganar los sedes del niño. Vale, vamos a ver. Eso pienso mirar el espectáculo, ¿eh? Ay, tengo miedo. Vamos. Vamos. Vamos a ganar. Vamos a Ay, por favor, no me vaya. Espero ganar, que no me gane. No quiero perderme a morir. Vamos. Vamos no, no, no. a ganar. Vemos ganar. Tus últimas palabras. Con últimas palabras. No me dices! Plano Brasil, tiene territorio. Los amigos, los amigos, para siempre, que siempre pega en la padres. Bien, ya voy a ser grande, como tú. Los amigos Yo no voy a llamar a mi si padre, ni a mi Pero Brasil, tú no eres pequeño. Ay, no sé, pero me llaman. Pequeño, no te Bueno, tengo la mitad. ¿verdad ¿Vale ¿Vale que ahí? Bueno, lo por qué? Espera, ¿te la, la gusta? Sí, claro. Sí, en España. Ay, ¿te acuerdas la otra vez que vencimos a Francia? Sí, en Portugal voy a ver el territorio y nos haremos muy grandes. Estás en el medio, ¿Sabes qué Casi No, nos, nos, nos ya sabes. Es, no, no, no, no, no, ¿Por qué me estoy moviendo contigo? Um, lo estoy cogiendo. ¿Cómo está sea, me... oh, estoy aquí vivo? Porque esto es una parte amarilla. Es el tío. Dime la verdad. ¿Por qué? ¿Tú estás ahí volando? Te explico. Te explico, España. No entiendes. Yo estoy aquí tío, porque despido, contigo porque estoy ayudando sobre mi Tú todavía estás Ya te lo se dice que va a que ¡Vamos, tendré sueño en Para matar, me sin querer! me pasa muchas veces! ¡Pero de ¿Pero No se diría el cabello y tenemos toda Europa hasta obtener a Rusia. ¿Qué ¿Eso o no? ¿Eso significa que la Unión Europea está dividida? No te preocupes, no voy a contestar, ¿por qué está cogiendo mi territorio No tengo esta situación. si nadie me va a contestar, ah, vale. ya no sé si me están mintiendo, pero bueno. A ver, explícame cuando venga, me voy a contestar contigo. España. ¡No, la Unión Europea! ¡Te voy a matar por ser malo! ¡No! ¡No me vayas a matar, a Unión Europea! ¡No! ¡Me voy a Brasil! ¡No! ¡Yo no, no vas a morir tú! ¡Preparado! No. ¡No! ¿Listos? ¡Yo! ¡Ah! ¡Es algo! ¡Ah! ¡Pobre, esposa! Vamos a coger el entorno de la No me decís, ¡Espera! ¡Lo me desobedece de Europa! ¡Por eso va a venir otra vez! ¡No! ¡No! ¡No! Gracias por ver. Suscríbete y dale like para más videos de encontrar. Es, habrá más partes recordar. Recordar suscribiros, sort of darle like y la campanita para más vídeos. <laughs>